Amigos de TecnoApply, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual quiero enseñarte cómo descargar videos desde Facebook con una increíble aplicación la cual te la dejo aquí abajito en la descripción del video para que te la descargues y sigas el paso a paso que voy a hacer en este tutorial. Mis amigos, antes de empezar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Sin más preámbulos, comencemos con este tutorial. Una vez descargado e instalado el descargado de videos de Facebook procedemos a ejecutar Ok mis amigos vamos a encontrarnos en esta sencilla interfaz en la cual vamos a poder navegar fácilmente Uno de los métodos que podemos hacer es copiar el enlace de Facebook y traerlo a la aplicación para descargar el video Procedemos a hacer ese paso, vamos a lo que es Facebook, buscamos la zona de videos y buscamos un video que nos llame la atención Ok, puede ser este Damos un toque aquí en los tres punticos Damos en dice copiar enlace Copiamos el enlace y nos vamos a lo que es la aplicación Y automáticamente va a verificar la URL Va a extraer los datos para poder descargar el video Y automáticamente nos va a aparecer la opción de descarga Procedemos a descargar un toque aquí en este todo de Descarga y automáticamente va a iniciar la descarga Como toda aplicación necesita Cuenta con anuncios Ok, cerramos el pequeño anuncio Y en la parte superior nos muestra un botón de descarga Damos el toque allí, vamos a encontrarnos en la interfaz de zona de descarga Ok, a empezar a descargar el video Vamos a poder compartirlo desde la aplicación Y reproducirlo Y también vamos a poder encontrarlo en nuestra galería Ok, mis amigos, el siguiente método que voy a enseñarle También es irnos a lo que es la cuenta de Facebook Y aquí, mis amigos, vamos a dice compartir y aquí buscamos la aplicación de descargador de videos Buscamos la aplicación rápidamente aquí Vamos a buscarla Aquí se encuentra download por Facebook Damos un toque allí y automáticamente arregla la URL está Como es el mismo video No lo voy a descargar pero lo va a leer de inmediato Y vamos a poder tener la opción de descargas Ok mis amigos el siguiente método Es irnos a lo que es el navegador Y aquí vamos a iniciar nuestra cuenta de facebook aquí nos muestra los pasos vamos a iniciar en nuestra cuenta vamos a buscar lo que es la zona de videos. Y nos va a aparecer en cada video este botoncito de descarga Y vamos a poder descargar los videos que queramos Y tenerlos en nuestro dispositivo Mis amigos, si te gustó mi contenido Brindame un buen like Y finalmente suscríbete a este canal si no lo estás Y activa la campaña de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video tutorial